Vamos a trabajar ahora lo que son los procedimientos comunes y los procedimientos dinámicos de contratación pública. Los procedimientos dinámicos se aplican en temas inherentes o en bienes y servicios a contratar referentes a bienes y servicios normalizados, solo normalizados. En ese caso se aplican los procedimientos dinámicos. ¿Por qué se llaman procedimientos dinámicos? Porque todos estos se ejecutan únicamente a través del portal Compras Públicas. La intención de la ley es que todo este, proceso, todo este proceso transaccional se ejecute en el portal. En el caso de los procedimientos comunes, estos procedimientos comunes son procedimientos que primigeniamente se aplican en bienes y servicios no normalizados y de forma supletoria nada más en los bienes y servicios normalizados. En este caso particular de los, bienes, de los procedimientos comunes, eh, Toda la secuencia transaccional no se genera a través del portal compras públicas, aunque se promueve y se intenta que la mayor parte de este proceso se ejecute a través del portal.